El presidente de la Unión de Comerciantes del Nordeste, Usenor Alexandre Suriano, fijó la postura del sector comercio ante los llamados a huelga a realizarse en este mes. En torno al movimiento huelgario municipal a realizarse este miércoles, el empresario pidió a los dirigentes populares respetar a aquellas personas que deben salir de sus hogares a trabajar. Es por eso que hacemos el llamado a que los comerciantes que, eh, que decidan